Eh, hola, buenas tardes. Hola. Eh, se ha hablado mucho del tema de las mioquinas y sobre cómo están relacionadas con un poco la actividad física y sobre todo pues con la intensidad, el, el número de músculos relacionados con esta, ¿no? Pero lo que sí que no se ha mencionado respecto a esto es sobre el tipo de mioquinas en concreto que, eh, que se generan durante la actividad muscular. Es decir, siempre se genera el mismo número de mioquinas y el mismo tipo de mioquinas independientemente del tipo de ejercicio que se haga. ¿O está relacionado con la cantidad de ¿qué generación de estas? ¿Tienen algún tipo de correlación con otro tipo de sucesos? ¿Depende del músculo que hagan? ¿Del tipo de actividad? Pues antes de que conteste Sergio, yo te diré que yo, esa misma pregunta me la hago yo. Me la estoy haciendo constantemente. Entonces, no, no sé si te puede ayudar mucho porque es la Seguro que eh, tiene una mayor explicación de la que yo te pueda dar, pero, pero sí que es cierto que es muy atractivo saber si la diferenciación en la contracción muscular, está claro que la intensidad sí que va a influenciar. Pero no, todavía no, yo creo que no conocemos bien hasta qué punto la masa muscular implicada, el tipo de, de contracción, o sea, todo lo que sabemos en fisiología, ahora tenemos que encajarlo hacia... ¿Qué influencia tiene la contracción isométrica de más o menos intensidad versus una isocinética versus una electroestimulación, versus una contracción con poca fibra, mucha fibra, metabolismo muy glucolítico, no tanto, en la, en la producción de yo Estoy absolutamente convencido de que sean factores diferenciadores. Entonces, eso va a llevar a seguramente a comprender, a, a mí desde luego también, cómo se puede dibujar un... un un mapa de, de la influencia de esas características de la contracción en relación con la producción de, de las mioquinas. No sé si Sergio quiere añadir algo. Sí, yo de lo que he estado, de todo lo que he estado revisando parece ser que la, tanto la intensidad como el número de músculos implicados influyen de manera importante en, en, la, en, la, en la distinta producción de mioquinas. Lo que pasa es que es verdad que depende mucho del tipo de mioquina, entonces, eh, es, es, es algo en lo que se debe trabajar, es decir, yo creo que los avances van a ir un poco por ahí, es decir, seamos capaces de, de establecer la dosis adecuada en, en intensidad, en duración, en frecuencia, para poder establecer cuál es la producción óptima, eh, no solo en también en tipo de, de ejercicio, parece ser que, la, que el, el número de músculos implicados es también un factor fundamental, es decir, yo me imagino al músculo como una esponja muy grande, llena de sustancias, que cuando se contraen, se liberan. Y, y los estudios lo que vienen diciendo es que cuanto más seas capaz de estimular el músculo, más obtención y más producción de niveles séricos de mioquinas obtendrás. Pero es algo en lo que, hay que, lo, que hay que, lo que hay que continuar investigando. Henry, ¿escuchaste la pregunta? Eh, escuché el final de la pregunta, pero creo, creo que es claro hacia dónde está orientada, claro que sí. ¿Me, me, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. No, por pues, pues, si querías, eh, sí dime. Creo, creo que, ya se ha dicho todo, creo que eh, responder la pregunta sería el, el, el santo crial de la, de, la, de, la, de la revolución del entrenamiento y de comprender los efectos benéficos. Creo que hay algunos elementos de la fisiología que nos ayudan a entender un poquito por, por dónde podría estar la producción de unas u otras bioquinas. Eh, por ejemplo, eh, la catexina B es un producto de la proteólisis. Y, y en este sentido, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza a una cierta intensidad, obviamente tiene que ser una intensidad eh, moderada, alta. Um, favorece la proteólisis y aumente las concentraciones séricas de catepsina B, de la cual hablábamos hace un momento. Pero también es cierto que hay muchos, muchos, uh, muchas mioquinas que, que tienen eh, eh, hallazgos que son absolutamente contradictorios. Eh, para el factor neurotrófico derivado del cerebro, por ejemplo, hay un buen número de trabajos que hablan del entrenamiento de fuerza como el principal elemento y otros que hablan del entrenamiento aeróbico. Y dentro del entrenamiento aeróbico lo ubican en diferentes intensidades, o sea que es, es muy difícil, creo que hay demasiadas variables, parece que hay elementos nutricionales que juegan un papel importante, um, incluso la misma suplementación cuando se utiliza también podría ser determinante. Así que que... Creo y, y es muy probable que en algunos años tendrán, tengamos la necesidad de intentar resolver esta pregunta de manera absolutamente individualizada a partir de patrones genéticos, que es algo que se está haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y es mirar cómo yo dentro de mi ejercicio lo que yo hago, expreso mis mioquinas a unas intensidades y en respuesta a una serie de estímulos que podría ser muy diferente a lo que podría hacerlo otra persona en las mismas condiciones, así que es, es bien difícil de responder pero bien interesante la pregunta Ya ves que has hecho ya ves que hiciste la, la pregunta de la tarde <risa> más preguntas Hola, buenas tardes. Eh, Hola, buenas soy eres. fisioterapeuta y quería saber, me cabe la duda, de los estudios que se han realizado están hechos, entiendo, en personas con musculatura sana, si me equivoco me corrigen, pero creo que es lo que he entendido la mayoría de los estudios, y quería saber si, si se puede extrapolar o se puede pensar que en patologías musculares, en distrofias musculares o hipotonías de nacimiento... Cabe esperar que los resultados sean iguales si se si, si aplican estas técnicas, ¿no? Estos, si los estudios se podrían extrapolar, básicamente, Es mi pregunta. Sí, sí de hecho la, la hipótesis que tenemos nosotros y que queremos desarrollar y que queremos próximamente eh, realizar sobre, sobre pacientes y nos queremos centrar en paciente neurológico, eh, creemos que sí porque… En, es verdad que muchos estudios están hechos en sanos, pero hay cada vez más también hechos en, en, con patología. De hecho, hay, en el modelo animal, sobre todo, hay muchos más, eh, sobre todo hechos en ratas, a los cuales se les produce de forma artificial una lesión de tipo nerviosa, con, imitando un poco el daño medular o el, la, la, la patología neuromuscular, y se ve que la producción, la producción uh, de mioquinas producidas por contracción muscular artificial, está al nivel del ejercicio activo. Por lo tanto, nuestra no hipótesis es esa. Que pensamos que podemos sustituir, nunca se podrá sustituir. El ejercicio, el ejercicio activo y la, la activación muscular activa no creo que se pueda sustituir por, eh, por nada, pero si no podemos sustituir completamente, si podemos por lo menos... Eh, eh, dejar que nuestros pacientes obtengan parte de los beneficios asociados a la producción de mioquinas a través de una, una, una producción artificial muscular, pues eso es, eso es lo que intentamos. Y el artículo que hemos mostrado antes era sobre en pacientes con, eh, con enfermedad obstructiva crónica pulmonar, que muchos de ellos son muy sedentarios y en los cuales la salubridad del músculo no es muy adecuada. Y vemos que el músculo responde bien a la producción y liberación de mioquinas. Entonces, sí, sí, yo creo que hay potencial en ese sentido. Gracias. Eh, Henry, ¿quieres Oíste la pregunta y quieres añadiría eh, Sí la escuché, sí la escuché. Eh, creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que desde el punto de vista patológico podrían haber un potencial interesante. Creo que hay patologías que son complejas para hacer esta relación, en el caso por ejemplo de las distrofias, en parte porque al parecer muchas de las señales que, que favorecen la síntesis y expresión de las mioquinas están asociadas a, a esa transducción que se produce uh, entre la matriz extracelular, ¿cierto? Y allá las líneas Z, allá en esos procesos contractiles musculares y obviamente las lesiones de los costámeros o las mutaciones de las proteínas en esos costámeros limitarían esas señales intracelulares. Creo que en el caso particularmente de las distrofias podría ser difícil, pero habría que estudiarlo definitivamente. Pero desde el punto de vista de cualquier otra patología o del adulto mayor que tiene una sarcopenia hay que, hay que, hay que hacerlo y definitivamente por ahí hay potencial para, para analizar el, la, el el efecto terapéutico que tendrían las mioquinas en estos pacientes. ¿Vale la pena hacerlo? Sí, seguramente, a, a modo de, de hipótesis, únicamente todo parece indicar, el sentido común fisiológico parece indicar que conforme una, un músculo esté más sano y más capacitado, más adaptado, la producción genérica de, de, de estas hormonas va a ser mejor y conforme ese músculo deteriore, bien por enfermedad, bien por desuso, tanto en su capacidad de generar tensión, que puede ser uno de los elementos clave de generar mioquinas, como en la capacidad de desestructuración por determinadas patologías, pues parecería lógico que, que las ventajas que, ha, que, que el músculo muestra también se vean en parte minimizadas. O sea, lo que estamos preguntando y respondiendo aquí es el, lo que se va a estudiar en los próximos 20 años probablemente, pero… Lo importante de esto, bajo mi punto de vista, y ahí coincidimos, yo creo que todos es que esto sitúa al músculo en el centro de todo. Así que, en el fondo, la, la necesidad de cuidar la salud de nuestros músculos va ya claramente mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos simplemente estudiado. Y esto es algo pues como bastante retador ¿no? desde, desde el punto de vista científico y, y también en la repercusión que tendrá en algunas enfermedades ¿más preguntas? Hola, buenas tardes eh, quería preguntarle al profesor Sergio López si ha encontrado algún estudio que que no confirme tu hipótesis. Sí, bueno, evidentemente todo lo que buscamos es para que es, es para va es en ese sentido. Evidentemente, eh, lo que ocurre muchas veces, como en el, en el estudio que os he enseñado antes, hay veces que lo que no lo que no observamos son hallazgos estadísticamente significativos, es decir, que las, que las modificaciones quizás no son muy relevantes hay tantas variables asociadas a, a los valores que se obtienen eh, es relativamente complicado a través de la electroestimulación sabéis que las pegatinas estas de los electrodos no son muy grandes eh, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en los estudios y yo me lo he encontrado porque yo lo he intentado hacer es que las pegatinas son muy pequeñas, entonces abarcan muy poca superficie muscular entonces a no ser que tú le pidas eh, una activación muscular activa que se asocie eh, a la electroestimulación, no consigues, no consigues mucho terreno yo creo que la superficie de, de estimulación es fundamental. Eh, entonces sí, bueno, muchas veces los, los, los estudios lo que dicen es que no es muy relevante, pero cada vez hay más cantidad y de más calidad y de forma acumulada en el tiempo observamos que... Bueno, que hay un factor importante, que el músculo es fundamental para la producción, eso ya lo sabemos, y que las diferentes maneras de que seamos capaces de estimular ese músculo pues van a ser fundamentales también en, eh, en esta producción. Cuando se puede hacer de forma activa, idealmente, pues perfecto, pero hay muchas situaciones en las que no se puede. Entonces, son, son nuevas terapias, nuevas alternativas, nuevos horizontes terapéuticos. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que, que está Henry y que es un experto en este área porque lleva varios años trabajando sobre el tema, yo te quería preguntar si cómo ves la conexión desde el punto de vista de, de la salud eh, con lo que ahora mismo ya conocemos entre tres, podríamos decir, áreas productoras de relacionadas con la inmunología, relacionadas con la salud, relacionadas con con estas hormonas circulantes de efectos muy, muy variados, que serían el tejido muscular, el tejido eh, adiposo y la microbiota, que ahora también emerge como un elemento a tener en cuenta de, de, desde el punto de vista de la salud. ¿Tú crees que estos órganos endocrinos, de alguna manera van a estar o estarán interconectados o, o, o crees que los efectos que se generarán o que se generan, de hecho, eh, son independientes? No, sin duda alguna, José. Eh, eh, ellos, ellos tienen una estrecha relación. Eso, eso es absolutamente innegable. Digamos que hay ya muchos estudios que han demostrado cómo la mejora, para plantearlo en unos temas muy simples, la mejora en, el, en la masa muscular y a través, mediado por mioquinas, eh, produce unos efectos interesantes sobre el tejido adiposo pero también sabemos muy bien cómo el tejido adiposo cuando se incrementa como en el paciente obeso produce unos efectos que ya no son tan interesantes eh, y son interesantes desde el punto de vista académico pero nada benéficos en el músculo esquelético y que por lo menos ellos dos están ahí en una yo siempre lo trato de plantear como una lucha continua endocrinológica en donde si uno aumenta el otro disminuye lo cual justifica por ejemplo el entrenamiento de fuerza en la obesidad pero solamente de manera general pero ese actor que tú, que tú planteas ahorita que es la microbiota Entra también un papel muy interesante. También hay hormonas producidas, obviamente, por el intestino. Están jugando un papel en muchas otras glándulas y dentro de ellas también están jugando un papel muy importante en, en el proceso inflamatorio del tejido adiposo de o en las adaptaciones musculares. Y por eso, y dado que esas. Eh, que esas mm, hormonas que produce el, el enterocito o las células intestinales, pues están reguladas por la concentración, por la cantidad de una serie de bacterias, pues ahora hay muchos trabajos que están jugando con modificar esas bacterias para reducir, por ejemplo, el proceso inflamatorio en la obesidad o para mejorar las respuestas adaptativas del músculo esquelético, bien sea de ejercicio aeróbico o anaeróbico o entrenamiento de la fuerza. Entonces, creo que eso está muy relacionado. A, a mí me gustaría pensar en otro actor que también se ha trabajado mucho muchísimo ahorita y es el sistema nervioso autónomo, um, que también al parecer eh, juega un papel muy importante y no ofrece también el sistema inmune. Uh, lo que tenemos es un potencial inmenso de explorar y, y creo que en esas relaciones entre órganos eh, hay un campo de investigación muy interesante donde podemos aprender muchísimo y sacarle un gran beneficio. Una pregunta, había una pregunta por aquí. ¿Varias? Hola, buenas tardes. Soy una Hola. estudiante aquí de la UFV. Eh, la verdad que la pregunta es un poco para los tres y un poco relacionada con la electroestimulación para pacientes con problemas neurológicos. Eh, según yo tengo entendido, es contraindicada, ya que no puedes llegar a saber, ellos no pueden manifestar claramente cómo le está afectando, pero por lo que han dicho eh, sería tan beneficioso que no cor pensaría correr el riesgo de aplicar electro electroestimulación en musculatura a pacientes con Alzheimer, por ejemplo, de manera sostenida, sin llegar a umbrales muy altos para que su sistema funcione o no? Pues es un poco la duda de, por lo que tengo entendido, ¿no? ¿Se aplica? Si, si tiene sentido jugársela. Yo creo que la, la contraindicación en pacientes neurológicos con, la, con, la de, eh, con el electroestimulación y pacientes neurológicos, creo que, había que re, habría que revisarla. Es verdad que si estamos hablando de un paciente con un predominio muy hipertónico, pues igual no, no sé si sería la, la mejor opción. Eh, es verdad que cuando la unión neuromuscular no funciona correctamente, la, la contracción muscular que tú provocas en el músculo no es igual. Es decir, tú despolarizas el nervio en un, en, un, en un músculo normal, despolarizas el nervio y ese nervio despolariza la célula muscular. Hay que ver el grado de disfunción neuromuscular de los pacientes, porque no, no siempre es el mismo. Eh, yo creo que depende mucho del paciente depende yo creo que hay que perder un poco el miedo y yo creo que vale la pena por supuesto teniendo en cuenta las disestesias las, o sea, toda la parte sensitiva que es verdad que puede estar alterada o no de los pacientes neurológicos y creo sinceramente que se puede adaptar porque en, tú dices que se puede modular la intensidad pues por supuesto se puede modular la intensidad se puede a, a, a, se puede modular también y adaptar en función del paciente, en función de las alteraciones sensitiva o motriz que tenga. Yo creo que es el sería seguramente la, el, la, la población de patología más interesada en la cual se debería probar esto. Yo estoy ahí intentándolo, ¿eh? Así que si estáis interesados, contactar conmigo porque <risa> haremos algo. Quería preguntarles, eh, sobre todo es una cuestión que, de opinión, qué es lo que opinan. Yo principalmente, uno de los perfiles con los que trabajo son personas con trastornos psiquiátricos y la medicina generalmente, estamos viendo que el ejercicio favorece fundamentalmente para, para todo este tipo de, de afecciones, pero la medicina principalmente lo que hace es eh, pautar farmacología que lo que hace justamente es lo contrario, es que enlentece, les dejan adormilados, prácticamente no se pueden mover, aumenta todo todo el tono muscular con problemas extrapiramidales y, y es difícil muchas veces trabajar con ellos. Entonces no, no sé qué opinión les merece que, que pues eso que se utilicen ese tipo de medicaciones. Si realmente se ven como útiles o no, no lo sé hasta qué punto, cómo, cómo lo ven. Henry, ¿eh, ¿escuchaste? Es, es, escuché la pregunta y, y, y es, una, es una pregunta interesante y, y me atrevería a decir algo, eh, vale para tenerlo en cuenta, y es que lastimosamente los médicos eh, encuentran en el fármaco una respuesta que es relativamente rápida a, una, a un problema, eh, en donde lastimosamente lo que terminan haciendo es, es eh, mitigando la sintomatología, pero no curando la enfermedad. Voy a, voy a poner un ejemplo, en la depresión. Eh, si yo tengo un paciente deprimido, yo te, digamos que podría tener dos, dos, dos posiciones. Yo podría prescribir ejercicio físico con él ¿sí? y, y tratar de hacer todo un programa de ejercicio físico que contribuya al manejo de su enfermedad o dejar inhibidores de la recaptación de serotonina. Entiendo yo que el ejercicio físico va a ser un proceso lento, que necesita toda una etapa de adaptación, que necesita que la persona esté muy, eh, muy juiciosa entrenando, que haga realmente todo un programa consciente y probablemente los efectos benéficos no los vea antes de seis meses, ¿cierto? Probablemente de manera rápida vea algunos cambios, pero, pero poder controlar la depresión me va a demorar seis meses. El inicio del, del medicamento eh, me va a generar efectos en, en, en ocho días, ¿sí? Eh, ahora, por supuesto, si yo retiro el medicamento, la persona probablemente va a volver a tener depresión, mientras que si logro mantenerlo en un programa de ejercicio físico, de ahí para adelante en su vida, probablemente logre una remisión completa de su patología y probablemente la, no, no hable de la curación, pero por lo menos va a estar muy bien mientras esté haciendo ejercicio. Entonces aquí es difícil hacerlo y a veces es muy difícil y a mí me pasa, acá es, imagino que haya sucede exactamente lo mismo, tratar de convencer al profesional de salud, tratar de convencer a los médicos que, que el ejercicio es una excelente alternativa para el manejo de esta enfermedad, para muchas enfermedades. Pero que tenemos que ser un poquito pacientes y que tenemos que ser un poquito, ah, digamos que, meticulosos en la prescripción de ese ejercicio. Y a veces hay muchos que deciden no, no adoptarlo como una alternativa y se van por la parte fácil. Es la forma como yo lo veo, pero claramente es una excelente alternativa para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, en relación a, este, a esto, me gustaría añadir que siempre se genera una cierta polémica con, con los fármacos, pero el ejercicio cuyas cuyos consecuencias para nuestra salud y para revertir algunas eh, consecuencias de algunas enfermedades tiene sus limitaciones también. Quiero decir que hemos de pensar que no todo lo podemos, ni muchísimo menos, lo podemos resolver realizando ejercicio. Es decir, que ...que hoy sabemos que la hipertensión arterial es esencial, que aparece en un, ...es muy prevalente, el ejercicio físico controla lo que controla, pero no es mucho. Podríamos hablar de la, tener la posibilidad de prevenir que aquello hubiera ocurrido... ...pero ya cuando ocurre, lo que quiero decir es que la potencia terapéutica del ejercicio es la que tiene. No, no debemos de caer en la tentación... De, de atribuirle un papel superior al que puede alcanzar. En este sentido, siempre he dicho y creo que diré que el principal valor del ejercicio es la prevención. Cuando la enfermedad ya está ahí, su, su, su influencia es muchísimo menor. Es decir, que donde realmente hemos de ser, diría yo, expertos es en cómo prevenir la enfermedad a través de los buenos hábitos. Uno de ellos es el ejercicio. Y ahí, es un tema complicado, como lo es muchísimo, lo que has comentado, que es la adherencia al, al, al ejercicio en pacientes. Ese es un factor clave. Y lo que sabemos hoy en día es que cada vez hay menos adherencia. Cada vez hay más conocimiento de los efectos beneficiosos, pero paradójicamente cada vez los enfermos quieren menos el ejercicio y más los fármacos. Y esta es la realidad. Así que es un reto conseguir que… ...que las personas les ofrezcamos... ...a las personas que no les gusta el ejercicio... ...y por eso no lo hacen... ...les ofrezcamos programas atractivos... ...para que se queden con nosotros... ...en un ámbito o en otro... ...y eso es un, es un, es un problema social en, en, en Europa... ...en América y en, en los cinco continentes. Más preguntas... ...dos o tres más. Eh, sí, bueno... ...yo era más o menos para los tres... ...a ver qué, qué opinión teníais... ...en un estado de cetosis... Eh, los cuerpos cetónicos, ha, tengo entendido que también pueden pasar la, la barrera hematoencefálica. Eh, eh, quería saber si, o, o, qué opináis vosotros, si hay relevancia entre, entre esos cuerpos cetónicos, si implican también un aumento de, de BDNF o no. Yo no te puedo responder, pero quizás Henry sí lo haga. Sí, de hecho, hay un trabajo muy interesante de, de, del año pasado que, que relacionó precisamente la presencia uh, de beta-hidroxibutirato en relación con la incrementación de la concentración sérica de, de BDNF. Ahora, ese es un trabajo, obviamente entenderás, que eh, eh, en animales y, y tras la par o traspolar esa información que está en los animales, en los humanos pues tenemos que ser muy cuidadosos con la forma como interpretamos los datos, o sea que la respuesta inicial es en teoría sí, si tú lo planteas ahora en el marco de una de una dieta cetogénica que, que tanto y de lo cual tanto se ha hablado ahorita y que podamos realmente decir que la dieta cetogénica eh, produce eh, neurogénesis o que incrementa la cantidad de neuronas eh, o las sinapsis neuronales, pues yo sería muy cuidadoso en tratar de decir lo que, que lo hace y creo que nos falta mucha investigación, investigación que en humanos va a ser bien complicada realmente. Una pregunta más. Si luego queda alguna al final lo podemos, antes del descanso, la última. Un poco eh, en conjunto con todo lo que han dicho los compañeros que han preguntado en relación a enfermedad, actividad física y otros, me preguntaba si sería posible aislar la quimio. perdón, el nombre me baila un poco todavía. Eso. las mioquinas de la actividad física en pacientes sanos de manera que pudieran extraerse y generar un tratamiento hormonal en sujetos enfermos para crear a lo mejor una, un, primer, un primer estado ¿no? o un primer paso ya que no podrían a lo mejor realizar esa actividad física para ir pudiendo conseguir unos efectos beneficiosos en relación con la propia actividad física para ya en estados posteriores ir dirigiendo ese tratamiento a la propia realización de la actividad física como tal, no sé si me explico Sí, yo creo que eso se llama farmacología, pero pero no sé si Henry también o yo dije que estaba, contestar. Es interesante porque así como tú lo estás planteando, créeme que hace 20 años la industria farmacológica lo planteó y, y tú entenderás que los intereses económicos que tiene la farmacología pues hacen que se invierta en investigación lo que haya que investigar y, y, y en eso se está buscando desde hace mucho tiempo lo que llaman la, la, la, la, la exercise polipíldora, la, la polipíldora del ejercicio y es tratar de meter en una en una cápsula todos los efectos benéficos que podría tener el ejercicio, ejercicio a través de mioquines. Ah, eh, no se ha logrado, eh, espero que no se logre en es lo y bueno, y si se logra, pues a, habrá que dejar de prescribir ejercicio y, prescri y prescribir la polipíldora. Pero creo que es muy complicado, creo que es muy complicado. Pues tú lo has planteado de una forma un tanto más difícil, ¿cierto? sacarlas de un sujeto sano que hace ejercicio y ponérselas a otro. Uh, de hecho, ahí tendríamos alteraciones desde el punto de vista inmunológico. Lo que trata de hacer la industria farmacológica, pues es tratar de reproducir la molécula, pero es bien difícil reproducir, no solo re reproducirlo de pronto no es tan complejo, sino tratar de que llegue al sitio y cumpla con su función precisamente por lo que decíamos hace un rato porque hay tantas variables que están de por medio, es eh, la producción de la sustancia a través del músculo esquelético depende de tantas cosas que probablemente no sea solo la sustancia sino el momento en el que aparece, cierto, vida media la forma como se elimine, creo que hay muchos factores allí que han hecho que la industria farmacológica todavía no llegue a ese punto de crear una pastilla de ejercicio ¿Te ver, Henry? Yo creo que estamos y ya con esto concluimos la, la, la mesa de redonda. Estamos en pequeños, en pequeños núcleos luchando frente a la polipíldora, que, que en realidad no es una solo, pero que son avances médicos que no solo atañen a, a la farmacología, sino que también atañen a la cirugía y otras eh, modalidades terapéuticas. Que lo que está ocurriendo, en mi opinión, eh, en la realidad es que está progresivamente arrinconando al ejercicio como arma terapéutica. Es un poco triste decirlo así, pero, pero siempre me gusta recordar que el paradigma de, de aplicación de ejercicio terapéutico fue, y probablemente sea, la rehabilitación cardíaca. Y que estudios recientes, de hace dos o tres años empiezan a mostrar abandonos intrahospitalarios en los procesos de rehabilitación cardíaca. Y eso obedece, obviamente, a un menor miedo a morirse. Y esto, a su vez, obedece a un avance de la medicina y los, las terapias que hacen que los pacientes posinfartados tengan más capacidad o posibilidad de supervivencia. Así que, que todo esto está unido, pero, pero en el fondo… Eh, nosotros vamos a ser capaces de ver regeneración completa de órganos, estoy convencido, y eso va, va a dar lugar a… es, es interesante ver cómo ahí el ejercicio con, con su potencial preventivo y un poco menos terapéutico encaja en este gran sistema de la medicina futura, que va a ser capaz de resolver muchas de nuestras patologías que nos preocupan a nuestra sociedad, que es privilegiada porque se mueve el corazón y no de beber agua no potable, pero que es donde estamos. Muy bien, Jerry, pues un placer tenerte con nosotros. Ha funcionado bastante bien la, la conexión. Un abrazo fuerte y, y hasta la próxima. Bueno, un, un abrazo grande para todos, un saludo enorme y que termine en, en este evento muy muy especial. Luego me sentaré con toda la calma del caso a mirar cada una de las conferencias de los, más, de los demás ponentes. Muchas un abrazo gracias. muy grande para todos. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias también.